Incrementar la bolsa de alquiler, hemos pasado del 2015 de 475 viviendas a más de 900 viviendas de particulares que gestionan a su Subinsa. Es muy cómodo vivir aquí, vivimos cada uno en un piso, no, no tenemos eh, eh, más eh, vecinos en la misma planta. Tener ascensor, que en la zona de Lo Viejo no suele ser algo muy habitual, es la envidia de, de, otros, de otros bloques de, de aquí de Lo Viejo. Llevo aquí 20 años y, eh, bueno, muy bien, la verdad que muy bien. Empezaron una obra tremenda, nos han envuelto toda la casa, es decir, está todo eh, cubierto. Ahora mismo la casa tiene unas mejoras increíbles. Bueno, es que, es, es que estoy feliz, es que mi casa ahora se ha vuelto un paraíso. Vamos a seguir dando una respuesta a la demanda de vivienda social creciente de nuestra población. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.